Hola gente de la comunidad de YouTube Hoy vamos a eliminar la cuenta de correo Google en nuestro celular Samsung S8 Es de compañía T-Mobile, el modelo en específico Es el SM-G950U Como les digo, compañía T-Mobile, pero este método Es método 2019 y el cual Elimina también las cuentas de correos para Otros modelos, como el S7 S8 y S9 el método es bien práctico, no ocupamos combinación, solamente es seguir los pasos de este video. Bueno, comencemos. Primeramente nos conectamos a una red wifi, nos regresamos. Vamos a oprimir con dos dedos en el área hacia donde yo estoy oprimiendo. Hasta escuchar un pitido. nos va a aparecer esto aquí le vamos a dar con doble toque siguiente, siguiente hasta finalizar este asistente es con doble toque enseguida nos vamos a llamada de emergencia con doble toque y vamos a escribir 112 y vamos a ponerle llamar y vamos a oprimir el signo de más Aquí vamos a escribir un número ficticio Bueno, primeramente vamos a Desactivar el tollback o el repetidor Oprimiendo la tecla de subir volumen Y botón de encendido Al mismo tiempo Como ven aquí ya se desactivó Aquí vamos a escribir un número ficticio Y tratamos de hacer y aquí le ponemos en guardar contacto, le ponemos purasas por ejemplo, y le ponemos guardar. Intentamos hacer una llamada, pero no nos deja, pero se nos aparece aquí contactos. Y aquí está el contacto que creamos, lo seleccionamos y le ponemos aquí mensajes. Aquí vamos a escribir www.google, perdón me equivoco, es youtube. Com. De esta forma Y le ponemos enviar Se nos abre el vínculo de YouTube Vamos a tocar Se nos va a abrir esto Le ponemos ahora no Y nos vamos aquí al, al monito Superior Y le ponemos términos y política de privacidad Aquí le ponemos Recordar luego, nos vamos aquí a la barra de direcciones. Tocamos, se nos va a abrir este menú. Tocamos Google, y aquí vamos a escribir lo siguiente: escribimos V vn rom bipass. Así, y vamos a entrar a la página. a descargar el FRP Vipass le ponemos guardar y aquí hay que ponerle permitir dice que ya se descargó uno y enseguida vamos a descargar el Android para versión 8 porque este es de versión 8 y le ponemos guardar nos vamos a regresar aquí nos dice que el archivo se ha descargado correctamente. Bueno, nos regresamos. Nos vamos aquí a los tres puntitos. Y como ven aquí no nos permite ver las descargas. Pero nos vamos aquí a favoritos. Nos regresamos. Entramos a favoritos. Historial y aquí nos dice historial de descargas y vamos a intentar instalar el administrador de cuentas para versión de 8 de android nos vamos a configuración, activamos las fuentes desconocidas nos regresamos, la instalamos le ponemos finalizar y enseguida vamos a instalar el FRP Pero a este le vamos a poner abrir. Nos vamos a los tres puntitos, acceso al navegador, aceptar. Aquí vamos a poner un correo electrónico conseguido de algún amigo o alguno que tengamos en función. Se ocupa la cuenta de correo de Gmail y una contraseña. Se la pueden pedir en prestada a un amigo, yo pondré la mía. Una vez que ya hayamos puesto el correo y la contraseña le ponemos acceder. Esto es para agregarle una cuenta de correo provisional, es decir, por mientras. Una vez agregada la cuenta y aparecido en esta forma, vamos a oprimir el botón de encendido y vamos a reiniciar nuestro teléfono. aquí una vez aquí le damos siguiente conectados a internet a nuestra red de wifi le damos siguiente aceptamos todos los términos aceptamos y aquí nos dirá que nuestra cuenta ha sido agregada le damos siguiente no restaurar no gracias, omitir omitir igual más, más aceptamos repito, este método es del año 2019 aplica para muchos modelos Samsung actuales con versión de Android versión 8 y 9 también nos bajamos, le ponemos omitir siguiente siguiente, next, aceptamos Y listo, nuestro teléfono ya se ha quedado eliminado de la cuenta. Aquí solamente se recomienda y unos ajustes y vamos a restablecer nuestro teléfono. Nos vamos hasta la parte de abajo y le ponemos acerca del dispositivo, información de software. El número de compilación vamos a suprimir varias veces para activar modo desarrollador. Nos regresamos. Para que vean que ya está todo listo, aquí solamente nos vamos a restablecer Y aquí está la opción restablecer valores predeterminados Yo pongo restablecer, eliminar todo Y listo, nuestro teléfono Samsung S8 ha quedado totalmente ya 50 Recuerden que este, este aplica para muchos modelos Samsung Para cualquier versión de Android Bueno compañeros, si les puede utilizar este video tutorial les invito a que se suscriban a mi canal TutosGJ2 o a mis canales alternativos. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.